Hola amigos de Youtube aquí les traigo una fantástica leyenda espero que les guste y que se suscriban y comenten y pasen por mi canal si quieren ver creepypastas como estas bueno empecemos. Siniestro asesino aún se encuentra prófugo. Después de semanas de asesinatos inexplicables, el asesino desconocido Siniestro todavía está en el lugar. Después de pocas pruebas se ha encontrado, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del asesino y Valentía cuenta su historia. Tuve un mal sueño y me desperté en medio de la noche, dice el muchacho. Vi que por alguna razón la ventana estaba abierta, aunque me acuerdo que se cerró antes de irme a la cama. Me levanté y cerró una vez más. Después, simplemente se metió debajo de mis sábanas y trató de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estaba observando. Miré hacia arriba, y casi saltó de la cama. Ahí, en el pequeño rayo de luz, iluminando de entre las cortinas, había un par de los ojos no eran los ojos de regular. Fueran los ojos oscuros y ominosos fueron bordeadas de negro y... Simplemente salir me aterrorizó eso es. Cuando vi su boca. Una sonrisa larga, horrenda que hizo que todos los pelos del cuerpo de pie... La cifra se quedó allí, mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lo dijo... Una simple frase, pero dicho de una manera solo un loco podía hablar. Me dijo, vete a dormir. Se me escapó un grito, que es lo que lo envió a mí, sacó un cuchillo, el objetivo de mi corazón le saltó encima de mi cama, yo lo defendió. Le di una patada, me golpeó, me llevó a cabo, tratando de tocar el de mí. Fue entonces cuando mi padre arrestado y en el hombre tiró el cuchillo, que entró en el hombro de mi padre. El hombre probablemente habría acabado con él, si uno de los vecinos no habían alertado a la policía. Se dirigieron hacia el estacionamiento, y corrió hacia la puerta. El hombre se volvió y corrió por el pasillo. Escuché un éxito, como la rotura de cristales. Cuando salí de mi cuarto, vi la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de mi casa se había roto. Miré para verlo desaparecen en la distancia. Te puedo decir una cosa, nunca olvidaré esa cara. Aquellos ojos fríos y el mal, y esa sonrisa psicótica. Nunca saldrá de mi cabeza. La policía todavía están en la búsqueda de este hombre. Si ve a alguien que encaja en la descripción de esta historia, por favor póngase en contacto con su departamento de policía local. Jeff y su familia acababa de mudarse a un nuevo vecindario. Su padre había conseguido un ascenso en el trabajo, y pensaron que sería mejor vivir en una de esas fantasía Los Barrios. Jeff y su hermano y no podía quejarse sin embargo. Una casa nueva, mejor. Lo que no era el amor. Mientras se mantenían a Granel, uno de sus vecinos, pasó por allí. Hola, ella dijo. Estoy Barbera, vivo al otro lado de la calle de lo mejor, yo solo quería presentar a mí mismo y para presentar a mi hijo. Se da la vuelta y llama a su hijo más. Billy, estos son nuestros nuevos vecinos. Billy dijo hola y corrió de nuevo a jugar en su patio. Bueno, dijo la madre de Jeff, yo soy Margarita, y este es mi marido, Peter, y mis dos hijos, y Jeff y Yu. Cada uno de nosotros nos presentamos, a continuación, Barbera les invita a cumpleaños de su hijo. Jeff y su hermano fueron a protestar, cuando su madre le dice que le encantaría. Cuando Jeff y su familia se hacen embalaje, Jeff sube a su mamá. Mamá, ¿por qué nos invitan a la fiesta de un chico? Si usted no ha notado, yo no soy un chico tonto. Jeff, dice su madre, nos acabamos de mudar aquí, debemos demostrar que queremos pasar tiempo con nuestros vecinos ahora, vamos a ese partido, y eso es definitivo. Jeff comienza a hablar, pero se detiene a sí mismo, sabiendo que él no puede hacer nada. Siempre que su mamá dice algo, es final. Se acerca a su cuarto y se deja caer sobre su cama. Él se sienta allí mirando a su techo cuando de pronto, recibe una extraña sensación. No es tanto un dolor, pero, una sensación extraña. Él lo rechaza por solo un sentimiento al azar. Oye a su madre lo llama hacia abajo para obtener sus cosas, y camina por conseguirlo. Al día siguiente, Jeff camina por las escaleras para desayunar y se prepara para la escuela. Mientras estaba sentado allí, comiendo su desayuno, una vez más tiene esa sensación. Esta vez fue más fuerte. Se le dio un dolor leve tirón, pero una vez más, despedidos. Mientras él y Liu terminó su desayuno, se dirigieron hasta la parada de autobús. Se quedaron esperando el autobús, y luego, de repente, un chico en un monopatín salta sobre ellos, a solo unos centímetros por encima de sus rodillas. Ambos saltar la sorpresa. ¡Ey, qué diablos! El chico se cayó y se volvió hacia ellos. Pateó el tablero del patín y la cogió con sus manos. El chico parece estar cerca de 12, un año menor que Jeff. Lleva una camisa de aeropostal y arrancó los pantalones vaqueros azules. Bien, bien, bien. Parece que tenemos un poco de carne nueva. De repente, aparecen otros dos hijos. Uno de ellos es súper delgado y el otro es enorme. Bueno, ya que es nuevo aquí, me gustaría introducir a nosotros mismos, de ahí es Kate. Jeff Liu y mirar hacia el muchacho flaco. Tiene cara de tonto que se puede esperar un compañero que tiene. Y él es Troya. Se ven más en el niño gordo. Hablar de una tina de manteca de cerdo. Este chico parece que no ha ejercido desde que se arrastraba. Y yo, dice el chico, soy Randy. Ahora, para todos los niños en este barrio hay un pequeño precio para el pasaje, si usted me entiende. Liu se pone de pie, listo para golpear las luces de la del niño los ojos cuando sus dos amigos tiraron un cuchillo hacia él. Tsk, Tsk, Tsk, yo esperaba que sería más cooperativo, pero parece que tenemos que hacerlo de la manera difícil. El chico se acerca a Liu y toma su billetera. De su bolsillo Jeff consigue esa sensación de nuevo ahora, es verdaderamente fuerte. Una sensación de ardor se pone de pie, pero Liu, el gestos de sentarse Jeff lo ignora y se acerca a los niños. Escuche aquí el punk poco, da vuelta la cartera de mi hermano o de otra cosa. Randy pone la billetera en su bolsillo y saca un cuchillo. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? Justo cuando termina la frase, Jeff aparece el niño en la nariz. A medida que el niño llega a la cara, Jeff agarra las muñecas de los chicos y se rompe. Randy gritos y Jeff coge el cuchillo de su mano. Troy y Jeff Kate prisa, pero Jeff es demasiado rápido. Lanza Randy en el suelo. Kate arremete contra él, pero los patos Jeff y lo apuñala en el brazo. Kate deja caer el cuchillo y se cae al suelo gritando. Troy le corre demasiado, pero Jeff no necesita ni siquiera el cuchillo. Él solo golpea Troy directamente en el estómago y se va abajo. A medida que cae, vomita todo. Liu no puede hacer nada sino mirar con asombro a Jeff. ¿Jeff que como? Eso es todo lo que dice. Ellos ven el autobús que viene y saben que sería culpado por todo el asunto. Así que empiezan a correr tan rápido como les sea posible. Mientras corren, miran hacia atrás y ver al conductor del autobús corriendo a Randy y ellos. Como Jeff y Liu llegara a la escuela, no se atreven a contar lo que pasó. Todo lo que hacen es sentarse y escuchar. Liu acaba de ocurrir que, como su hermano, golpeando a unos cuantos niños, pero Jeff sabía que era más. Era algo aterrador. A medida que fue la sensación que sentía de lo poderoso que era, la necesidad de justo lastimar a alguien. No le gustaba como sonaba, pero no pudo evitar sentirse feliz. Se sentía esa extraña sensación desaparece, y se mantenga alejado durante todo el día de la escuela. A pesar de que él se fue a casa debido a todo esto, cerca de la parada de autobús, y como ahora, probablemente no sería tomar el autobús más, se sentía feliz. Cuando llegó a casa sus padres le preguntaron cómo era su día, y dijo, con voz un tanto ominoso. Fue un día maravilloso. A la mañana siguiente, oyó que llamaban a su puerta. Caminó hacia abajo para encontrar a dos policías en la puerta, su madre mirándolo con una mirada de enojo. Jeff, estos funcionarios me dicen que atacó a tres niños. Que no era la lucha regular, y que fueron apuñalados. Apuñalado, hijo. La mirada de Jeff cayó al suelo, mostrando a su madre que era cierto. Mamá, ellos eran los que tiraban de los cuchillos en mi Hijo, dijo uno de los policías, encontramos tres hijos, dos apuñalados, uno que tiene un moretón en el estómago, y tenemos que demostrar que los testigos que huyeron de la escena. Ahora, ¿qué nos dice eso? Jeff sabía que era inútil. Él podía decir y Liu había sido atacada, pero no había pruebas de que no fueron ellos quienes atacaron primero. No podría decir que no estaban oyendo, porque a decir verdad eran. Así que Jeff no podía defenderse a sí mismo Liu. Hijo, llame por tu hermano. Jeff no podía hacerlo, ya que fue él quien golpeó a todos los niños. Señor, ¿qué era yo? Yo era el que venció a los niños. Liu trató de detenerme, pero no podía detenerme. El policía miró a su compañero y ambos se asienten. Bueno, chico, se parece a un año en Jubi. Espera. Dice Liu. Todos admiran a verlo con un cuchillo. Los oficiales de sacar sus armas y encerrarlos en Liu. Se me fue, me golpearon a los Punks poco. Tiene las marcas para probarlo. Él levantó su camisa para revelar heridas y moretones, como si estuviera en una lucha. Hijo, solo hay que poner el cuchillo, dijo el funcionario. Liu levantó el cuchillo y lo dejó caer al suelo. Él levantó las manos y se acercó a los policías. No Liu, que era yo. Lo hice. Jeff había lágrimas corriendo por su rostro. Eh, pobre hermano. Tratando de tomar la culpa de lo que hice. Bueno, me quita. La policía llegó a cabo Liu a la patrulla. Liu, les digo que fui yo. Dígales. Yo era el que golpean a los niños. La madre de Jeff se puso las manos sobre sus hombros. Jeff, por favor, no tienes que mentir. Sabemos que es Liu, puede detener. Jeff observa con impotencia como el coche de policía con una velocidad de Liu en su interior. Unos minutos más tarde padre de Jeff se detiene en el camino de entrada, ver la cara de Jeff y algo saber mal. Hijo, hijo, ¿qué es? Jeff no puede responder. Sus cuerdas vocales están tensas por el llanto. En cambio, la madre de Jeff lleva a su padre en el interior, para romper la mala noticia para él como Jeff llora en el camino de entrada. Después de una hora Jeff vuelve a entrar a la casa, al ver que sus padres eran sorprendido, triste y decepcionado. Él no puede mirarlas. Él no puede ver su forma de pensar de Liu, al que fue su culpa. Él solo va a dormir, tratando de que todo el asunto de su mente. Dos los días, sin noticias de Liu en la JDC. No hay amigos para pasar el rato. Nada más que tristeza y culpabilidad. Es decir, hasta el sábado, cuando Jeff se despertó de su madre, con una cara feliz, soleado. Jeff, que es el día, dice mientras abre depende de las cortinas y le dé mucha luz en el cuarto de Jeff. ¿Qué, qué día es hoy? Jeff dice que él agita despierto. ¿Por qué, es parte de Billy? Jeff está completamente despierto. Mamá, estás bromeando, ¿verdad? No esperes a ir a la fiesta a un chico después de... Hay una larga pausa. Jeff, ambos sabemos lo que pasó. Creo que este partido podría ser la cosa que ilumina los últimos días. Ahora, vestirse. La madre de Jeff sale de la habitación y baja para prepararse a sí misma. Jeff lucha para levantarse a sí mismo. Se elige al azar una camisa y un par de pantalones vaqueros y camina por las escaleras. Él ve su madre y el padre de todos los vestidos, su madre con un vestido y mi padre en un traje. Piensa, ¿por qué nunca se desgaste, ropa elegante para la fiesta de un niño? Hijo, es que todos van a usar. Dice la madre de Jeff. Mejor que usar demasiado. Dice. Su madre empuja hacia abajo la sensación a gritarle y lo oculta con una sonrisa. Ahora Jeff, que puede ser más vestidos, pero esta es la forma de ir si quieres causar una buena impresión. Dice su padre. Jeff gruñidos y vuelve a subir a su habitación. No tengo nada de ropa de lujo. Grita por las escaleras. Solo tiene que elegir algo. Dice su madre. Mira a su alrededor en su armario para lo que él llamaría lujo. Él encuentra un par de pantalones de vestir negro que tenía para las ocasiones especiales y una camiseta. Él no puede encontrar una camisa para ir con él sin embargo. Mira a su alrededor, y solo encuentra camisas de rayas y estampados. Ninguno de los que van con pantalones de vestir. Finalmente se encuentra con una sudadera con capucha blanca, tendido en una silla y se la pone. Él camina por las escaleras para encontrar a sus padres están listos. ¿Usted está usando eso? Los dos dicen. Su madre mira su reloj. Oh, no hay tiempo para cambiar. Vamos a ir. Dice mientras manadas de Jeff y su padre por la puerta. Cruzar la calle a Barbera y la casa de Billy. Tocan a la puerta y en ella aparece Barbera, al igual que sus padres, muy por encima vestidos. Mientras caminan dentro de todo lo que podemos ver son los adultos, no niños. Los chicos están en el patio. Jeff, ¿qué te vas a conocer a algunos de los niños? Dice Barbera. Jeff camina fuera de un patio lleno de niños. Están corriendo en traje de cowboy extraño, y disparar unos a otros con pistolas de plástico. Bien podría estar de pie en un Toys R Us. De repente un chico se le acerca y le entrega una pistola de juguete y un sombrero. Hey, Mitzew. ¿Quieres jugar? Dice. Ah, ah, no para niños. Estoy demasiado viejo para estas cosas. El chico lo mira con esa cara pupirog raro. Por favor. Dice el niño. Está bien, dice Jeff. Se pone el sombrero y empieza a fingir disparar a los niños. Al principio piensa que es totalmente ridículo, pero luego comienza a tener realmente divertido. Puede que no sea super cool, pero es la primera vez que él ha hecho algo que tiene su mente fuera de Liu. Así que juega con los niños por un rato, hasta que escucha un ruido. Es un extraño ruido de rodadura. Luego lo golpea. Tal como lo hace Randy, Troy, y Kate todas saltar la valla en sus patinetas. Jeff deja caer el arma de juguete y arranca el sombrero. Randy mira a Jeff con un ardiente odio. Hola, Jeff es... Dice. Tenemos algunos asuntos pendientes. Jeff ve la nariz magullada en la cara. Creo que estamos a mano. Vencía la mierda de ustedes, y que mi hermano envió a JDC. Randy consigue una mirada de enojo en sus ojos. Oh, no, no voy ni siquiera, me voy a ganar. Es posible que haya pateado el culo que un día, pero hoy no. Como él mismo dijo que Randy se apresura a Jeff. Los dos caen al suelo. Randy y Jeff golpes en la nariz, y Jeff lo agarra por las orejas y cabezazos él. Jeff empuja a Randy fuera de él y ambos se ponen de pie. Los niños gritaban y corrían a los padres de la casa. Troy y Kate tanto tirar de las armas fuera de su bolsillo. Nadie interrumpe o Agallas va a volar. ¿Qué dicen? Randy saca un cuchillo de Jeff y puñaladas que en su hombro. Jeff grita y cae de rodillas. Randy empieza a darle patadas en la cara. Después de tres tiros cuando Jeff agarra el pie y lo tuerce, lo que Randy a caer al suelo. Jeff se levanta y camina hacia la puerta de atrás. Troy lo agarra sin embargo. ¿Necesitas ayuda? Coge Jeff por la parte posterior del cuello y lo lanza a través de la puerta del patio. Como Jeff intenta ponerse de pie es una patada al suelo. Randy repetidas ocasiones que se deje Jeff, hasta que empieza a toser sangre. Vamos Jeff, luchar contra mí. Coge a Jeff y lo lanza a la cocina. Randy ve una botella de vodka en la mesa y rompe el cristal sobre la cabeza de Jeff. Lucha. Lanza Jeff de nuevo en la sala de estar. Vamos Jeff, mírame. Jeff levanta la vista, con el rostro lleno de sangre. Yo era el que consiguió su hermano envió a JDC. Y ahora solo va a sentar aquí y dejar que se pudra allí durante un año entero. Usted debería avergonzarse. Jeff empieza a levantarse. Oh, por fin. Que resistir y luchar. Jeff está a sus pies, la sangre y el vodka en su rostro. Una vez más se pone esa extraña sensación, la de que no se ha sentido durante un tiempo. Por fin. Es para arriba. Randy dice mientras corre a Jeff. Eso es cuando sucede. Algo dentro de Jeff encaje. Su mente se destruye, todo pensamiento racional se ha ido, todo lo que puede hacer es matar. Él agarra a Randy y la pila la lleva a la tierra. Se pone encima de él y lo golpea directamente en el corazón. El golpe hace que el corazón de Randy parar. Como Randy jadeos para tomar aire. Jeff martillos hacia abajo en él. Golpe tras golpe, la sangre brota del cuerpo de Randy, hasta que toma un último aliento, y muere. Todo el mundo está mirando a Jeff ahora. Los padres, los niños llorando, incluso Troy y Kate. A pesar de que se rompen fácilmente de su mirada y el punto con sus armas a Jeff. Jeff es ver los cañones formados en él y corre hacia las escaleras. Mientras corre Troy y Kate dejó el fuego en él, cada disparo perdido. Jeff sube corriendo las escaleras. Oye Troy y Kate seguimiento atrás. Ya que dejó escapar sus últimas rondas de balas Jeff mete en el baño. Coge el estante de la toalla y lo rasga de la pared. Troy y la raza de Kate, los cuchillos preparados. Troy cambios de su cuchillo a Jeff, que se aleja y se golpea el estante de la toalla en la cara de Troy. Troy se pone duro y ahora lo único que queda es Kate. Él es más ágil que Troy, sin embargo, los patos y cuando Jeff oscilaciones del estante de la toalla. Dejó caer el cuchillo y agarró por el cuello de Jeff. Lo empujó contra la pared. Una cosa de la lejía se cayó encima de él en el estante superior. Se quemaron los dos y ambos comenzaron a gritar. Jeff se secó los ojos lo mejor que pudo. Se retiró el estante de la toalla y la hizo girar directamente a la cabeza de Kate. Mientras yacía allí, desangrándose, se le escapó una sonrisa siniestra. ¿Qué es tan gracioso? Pidió a Jeff. Kate sacó un encendedor y lo encendió. Lo que es gracioso, dijo, es que usted está cubierto en la lejía y el alcohol. Jeff ojos se abrieron como Kate tiró el encendedor en él. Tan pronto como la llama en contacto con él, las llamas encendieron el alcohol en el vodka. Mientras que el alcohol le quemó, la lejía blanquea la piel. Jeff dejó escapar un grito terrible que le prendió fuego. Trató de extender el fuego, pero no sirvió de nada, el alcohol le había hecho un infierno a pie, Corrió por el pasillo, y cayó por las escaleras. Todo el mundo empezó a gritar al ver a Jeff, ahora un hombre en el fuego, tírese al suelo, casi muerto. Lo último que vio a Jeff era su madre y los otros padres de familia tratando de apagar la llama. Fue entonces cuando perdió el conocimiento. Cuando Jeff se despertó tenía un yeso envuelto alrededor de su rostro. No podía ver nada, pero sintió un yeso en su hombro, y los puntos en todo el cuerpo. Trató de levantarse, pero se dio cuenta de que había algo de tubo en el brazo, y cuando intentó levantarse le cayó, y una enfermera se apresuró Pulk. No creo que pueda salir de la cama todavía. Dijo al ponerlo de nuevo en su cama y volver a insertar el tubo. Jeff se sentó allí, sin visión, ni idea de lo que su entorno era. Finalmente, después de las horas, escuchó a su madre. Cariño, ¿estás bien? Le preguntó. Jeff no pudo responder, sin embargo, su rostro estaba cubierto, y él era incapaz de hablar. Cariño, tengo una gran noticia. Después de todos los testigos dijeron a la policía que confesó Randy de tratar de atacar, ellos decidieron dejar ir a Liu. Esto hizo que Jeff casi hasta el perno, deteniéndose a mitad de camino, recordando el tubo que sale de su brazo. Él va a estar para mañana, y luego dos serán capaces de estar juntos de nuevo. Abrazos de Jeff Jeff Madre y dice que su adiós. El siguiente par de semanas fueron aquellos en los que Jeff fue visitado por su familia. Entonces llegó el día en sus vendas iban a ser eliminados. Su familia estaba allí para verlo, lo que se vería así. Como los médicos envueltos las vendas de la cara a todos Jeff estaba en el borde de sus asientos. Esperaron hasta el último vendaje de la cubierta en su cara estaba casi eliminado. Vamos a esperar lo mejor, dijo el médico. Rápidamente se tira de la tela, dejando caer el resto de la cara de Jeff. La madre de Jeff gritó al ver su rostro. Liu y mirada de Jeff padre atemorizados en su rostro. ¿Qué? ¿Qué pasó con mi cara? Jeff dijo. Salió corriendo de la cama y corrió al baño. Se miró en el espejo y vio la causa de la angustia. Su rostro. Es. Es horrible. Sus labios se quemaron a una sombra profunda de rojo. Su rostro se convirtió en un color blanco puro, y su pelo chamuscado de marrón a negro. Poco a poco, puso su mano a la cara. Tenía una especie de cuero sienten a la misma ahora. Volvió a mirar a su familia luego de nuevo en el espejo. Jeff, dijo Liu, no está tan mal. ¿No es tan malo? Dijo Jeff. Es perfecto. Su familia fueron igualmente sorprendidos. Jeff comenzó a reír incontrolablemente sus padres notaron que su ojo izquierdo y la mano temblaban. «Uh, Jeff, ¿estás bien?» «¿Está bien? Nunca me he sentido más feliz. Ja, ja, ja, ja, Ah, me mira. Este rostro combina a la perfección conmigo.» No podía parar de reír. Él le acarició el rostro sensación de que... mirando en el espejo. «¿Qué la causa?» Bueno, ustedes recordarán que cuando Jeff se pide algo Randy en su mente, su cordura, se rompió. Ahora se quedó como una máquina de matar loco, es decir, sus padres no lo sabían. Doctor, dijo la madre de Jeff, es mi hijo. Bueno, ya sabes. ¿En la cabeza? Oh sí, este comportamiento es típico de los pacientes que han tenido grandes cantidades de calmantes para el dolor. Si su comportamiento no cambia en unas pocas semanas, traerlo de vuelta aquí, y vamos a darle un examen psicológico. Oh, gracias doctor. La madre de Jeff fue a Jeff. Jeff, cariño. Es hora de irse. Jeff mira hacia otro lado del espejo, su cara todavía forma una sonrisa loca. Kai mamá, ja, ja, ah. Su madre lo llevó por el hombro y lo llevó a tomar su capa. Esto es lo que vino, dijo la muchacha de la recepción. Madre de Jeff miró hacia abajo para ver los pantalones de vestir negro y una sudadera blanca llevaba a su hijo. Ahora estaban limpias de sangre y ahora cosen. La madre de Jeff lo llevó a su habitación y le hizo poner su ropa. Luego se fueron, sin saber que eso fue su último día de vida. Más tarde esa noche, la madre de Jeff se despertó con un sonido que proviene del cuarto de baño. Sonaba como si alguien estuviera llorando. Poco a poco se acercó a ver lo que era. Cuando se miraba en el baño vio un espectáculo horrendo. Jeff había tomado un cuchillo y tallado una sonrisa en sus mejillas. «Jeff, ¿qué estás haciendo?» Preguntó a su madre. Jeff miró a su madre. «No podía seguir sonriendo mamá. Me dolió después de un tiempo. Ahora, puedo sonreír para siempre». La madre de Jeff notó sus ojos, rodeados de negro. «Jeff, sus ojos». Sus ojos estaban aparentemente nunca cierre. No podía ver mi rostro, me cansé y mis ojos comenzaron a cerrarse me quemó los párpados por lo que siempre pude ver, mi nueva cara la madre de Jeff, comenzó lentamente a retroceder, al ver que su hijo se estaba volviendo loco. ¿Lo que es mamá mal? ¿No soy hermosa? Sí, hijo, ella dijo, sí lo eres. Él le déjame ir a buscar papá, para que pueda ver su cara. Ella corrió a la habitación y sacudió padre de Jeff de su sueño. Mi amor, conseguir el arma que, se detuvo cuando vio a Jeff en la puerta, con un cuchillo. Mami, te mintió. Eso es lo último que escuchamos como Jeff ellos corre con el cuchillo, la evisceración de ambos. Su hermano Yu se despertó sobresaltado por un ruido. No oyó nada más, por lo que solo cerró los ojos y trató de volver a dormir. Cuando estaba en la frontera del sueño, tuvo la extraña sensación de que alguien lo estaba observando. Miró hacia arriba, antes de la mano de Jeff cubrió la boca. Poco a poco levantó el cuchillo listo para lanzarse a Liu. Liu goleó aquí y allá, tratando de ser presa de Jeff. ¡Shhhhh! -h -h -h -h -h -h -h! Jeff dijo. Solo tienes que ir a dormir. Bueno eso fue todo hasta el próximo video. Chau y hasta el próximo creepypasta.